Hola a todos. Me complace ofrecerles los últimos logros del Distrito Escolar de Linwood. Asistiéndome hoy, será el señor de Fireball, Jesse Tabuada. Recientemente, reconocimos a 60 estudiantes por su desempeño excepcional y por haber calificado en los porcentajes más altos del país, en exámenes PSAT y SAT. Esto es un logro increíble y quiero facilitar a todos los estudiantes, ecuadores y padres que trabajan juntos para elevar a nuestros estudiantes a estas nuevas alturas. El, noviembre, el 21 de noviembre celebramos el Día Nacional de la Participación de los Padres en todo el distrito. Los padres y tutores recibieron café, homenajes en video y disfrutaron las actuaciones de los estudiantes, mientras apreciábamos la participación de los padres que hace que nuestro distrito sea especial. Agradecemos a todos nuestros padres y tutores que colaboraron continuamente con las escuelas para lograr el éxito de los estudiantes. La escuela primaria Will Rogers ha implementado su Programa de Inmersión de los Dos Idiomas. Español-inglés, para incluir el quinto grado este año, ya que celebra cinco años de enseñanza de instrucción bilingüe. El programa continúa creciendo y prosperando y está listo para agregarse una clase de sexto grado para el año escolar 2020-21. Los estudiantes en el programa prosperan a medida que aprenden sobre la conexión entre inglés y español y crecen académicamente en general. La temporada festiva es un momento para celebrar a la comunidad y unirse para mejorar, para mejorar la vida de las familias de Linwood. Recientemente, nuestros estudiantes ayudaron a organizar paquetes de caridad para personas sin hogar, bolsas de regalo para familias y otros esfuerzos sinceros a través de varios programas de caridad. Quiero agradecer a nuestros estudiantes y miembros por su gran trabajo y asegurarse que nuestras familias hayan disfrutado la alegría de la temporada festiva. Quiero agradecerles por todo su empeño para hacer que nuestro distrito sea especial. Sigamos con el buen trabajo.